En un podcast anterior hablamos de eh, Be My Sales con Nicolás. Nicolás, eh, recuerda que es uno de los programadores que está acá en la empresa y es cuando llegó a la empresa, uno de los primeros desafíos que tuvo fue trabajar con un sistema de boletas de honorario porque eh, en el año 2021 venía la obligatoriedad de eh, trabajar con boletas de, de honorario. Entonces, ese proyecto que se armó fue BH Express, que es nuestra plataforma que permite realizar boletas de honorario de una manera más simple y amigable como, como lo hace el impuesto puesto interno. Entonces, de eso vamos a hablar hoy día, cómo usamos Express, cuáles fueron los desafíos, eh, con Nicolás. Si te interesa este podcast, quédate y lo vemos ahora. Una de las características que tiene Batch Express es que fue el primer proyecto que hicimos dentro de la empresa en Python, específicamente con Django, eh, el, el framework, un framework de Python para aplicaciones web. Y, y esta idea partió porque el Nico llegó con esto a revolucionarnos un poco y a cambiarnos todos los proyectos hacia esa línea. Entonces de eso vamos a hablar ahora. <risa> a ver, dentro de las cosas que eh, hicimos cuando llegaste, efectivamente fue eh, empezar a usar Django, que era algo que yo no estaba usando, me acuerdo que alguna vez yo te había dicho que lo había tratado de usar, me, me, me resistí, no quise, a pesar de que yo probaba en Python hace harto tiempo, pero no había querido de, de flojo, no ponernos mal el proyecto y lo primero que hiciste fue armar esa estructura. Entonces, a ver, me, lo, lo primero que me gustaría saber es cómo fue armar esa primera estructura del proyecto eh, para nosotros, porque en el fondo ahí el problema estaba en que tú llegaste a un lugar, para que también el resto sepa lo que se sintió, llegaste a un lugar donde en el fondo no se usaba Yango, no había una estructura definida, y tenías que pelear conmigo, que te decía, hazlo de esta forma, tú decías, hagámoslo de esta otra forma, entonces me gustaría saber un poquito cómo fue esa parte inicial. Bueno, cuando empezamos a definir la estructura del proyecto de o sea, de Django principal, que igual va a ser la base para los proyectos, eh, pasamos por muchos problemas. Eh, problemas conmigo. <risas> <risa> problemas en nombre de cómo íbamos de, de, de a definir la estructura base. Eh, El problema principal que tuvimos fue que definíamos un nombre y después lo cambiábamos, y lo pasamos cambiando. Entonces, después eso, cuando el tema de las migraciones que se hace para la base de datos, eh, era… Implicar hacer la base de datos. En la base de datos. Claro, yo de mayo también de Mañoso no quería tener 20 migraciones, entonces te de decía, Nico, hay que reiniciar la base de datos para poder partir con una. Sí, exacto, sí. Ya, pero tampoco fue terrible así infinito, o sea, lo, después creo que logramos acotarlo. En algún momento ya nos decidimos cómo queríamos trabajar, pero eso fue como un mes más o menos que estuvimos ahí peleando con sí. nombres de variables, nombres de módulos. De hecho, me acuerdo que trataste de hacer un, migrar el nombre de la aplicación parece, Sí. y fue desastroso y al final decidimos no... No no, hacerlo. no, no. Fue, fue mala idea porque ya estaba todo definido, la base de datos está hecha, armada, y cambiar todo era nada, imposible. Sí, no, pero fue, fue, fue, eh, pero fue entretenido. Yo creo que fue entretenido. A mí me gustó esa parte porque sirvió, para, bueno, a mí me sirvió mucho para definir y entender cómo funcionaba Django, más allá de llegar a hacer la aplicación. Porque, a ver, cuando uno como programador se puede, hacer, se, se puede usar un framework, eh, claro, tú puedes seguir los tutoriales, instruc las la instrucciones, y armar un proyecto y, y tirarte. Pero muchas veces, aparte del proyecto, están las buenas prácticas. Entonces, sí. que son cosas que hay que considerar. Y aparte de las buenas prácticas, puedes tener recomendaciones del lenguaje, desde de cómo van los nombres de las variables, cómo se definen, si es camel case o no, o con guión bajo. Pero también hay que adaptar eso un poquito a los requerimientos que la empresa tiene. Sí. Entonces, ¿cómo fue esa mezcla? ¿Te, ¿Te costó mucho? En algún momento dijiste, me están cambiando todos todo los días, porque yo sé que por ahí lo dijiste. Pero <risa> <risa> No, no, fue... confianza. No, al principio <risas> sí, sí, fueron muchos cambios, pero fue porque era algo nuevo para la empresa y para, para el conjunto de trabajo. Entonces, sí, fue, fue algo que se tuvo que ir moldeando de a poco. Pero lo bueno de eso es que igual se empezó, sirvió para conocer los límites que uno podía tener, eh, de las cosas que se podían hacer, cómo se podían hacer. Eso fue, fue ese mes que, en que trabajamos, en el proyecto base fue, fue fundamental para eso. De hecho, una de las cosas que me acuerdo que hubo un problema que tuvimos que ver eh, cómo solucionar fue lo de Celery. Sí. Que, que me acuerdo que eh, dijimos ya, usamos Celery para las tareas, lo empezamos a usar, pero después eh, nos dimos cuenta que había un problema de hacer el deploy en, en, en Elastic en AWS, entonces ahí hubo, ahí hubo, hubo cosas que hubo que ir resolviendo a medida, porque obviamente no, no habíamos usado eso antes. Pero lo bueno es que hoy día, ya obviamente después de ya más de un año, esa estructura ya está armada, está definida, ya está claro cómo es que hacerlo y en caso hubiera que un proyecto nuevo. De, bueno, de hecho, después salió un proyecto nuevo, pues, después salió con Taffy y, y salió BMSS, que salieron de, de ahí. Ahora, no todos los cambios tuvieron que ver directamente con el lenguaje, sino que hubieron cambios que se hicieron también desde de el punto de vista como de, de estructura de los proyectos, porque una de las cosas que eh, había que enfrentarse, una de las primeras cosas que hay que enfrentarse, como este era un tema de emisión de boletas de honorario, y la emisión de la boleta de honorario no la hace directamente el usuario registrado, sino que la hace un emisor que tiene su usuario a, a, a, eh, porque en el fondo, a ver, el, el usuario es simplemente el, su, su nombre y su correo, que es para el fondo que está registrado en la base de, de datos. Pero el emisor de la boleta es aquel que está registrado en impuesto interno, por así decirlo. Que es la persona que tiene Ru, Rooney o Rudy y, y está legalmente autorizado a emitir una boleta de honorario. Entonces, ahí hubo un primer cambio con los emisores porque no se hizo de la misma forma en como se hacía en LibreT. Se mejoró, porque al final lo que buscábamos también esto, con, con esto era hacer las cosas mejores como lo estábamos haciendo en LibreT. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué te acuerdas, ¿Tú te acuerdas de uno de los cambios que hicimos? Que, porque yo me acuerdo de un par, pero tú eres el que estaba programando, así que... Eh, sí, o sea, ahora el, el usuario que se registraba no, no quedaba ligado, ligado solamente a un, a, un, a un contribuyente, sino que este podía eh, agregar múltiples, múltiples contribuyentes. Y eso lo hacía más dinámico para las personas que trabajan con más, más, de, más de un usuario, pues sí, o sea, más de un contribuyente. Quiero, por ejemplo, el caso de lo que pasaba, yo me acuerdo de, de, de la Centro de Salud, por ejemplo. Que sí. estaba la secretaria, que tenía que entrar a varias cuentas, y cuando lo hacía con impuesto interno tenía que estar iniciando sesión, cerrando sesión, iniciando sesión. Acá eso no pasa. No, no, no pasa eso. Es más, eh, tú entras, registras a un contribuyente, y tiene, tienes el listado de todos los contribuyentes que necesita trabajar. Entonces, está todo a la mano. Pues Simplemente sí. te vas cambiando sin tener que estar iniciando sesión. Sí. Bueno, y de hecho ahora la iniciación todavía es más fácil, con el cambio el último SD, eh, la iniciación con Google. Sí, ahora o es sea, un solo clic. Un clic y ya entra. Sí, sí, en realidad es bastante más amigable que usarlo contra, contra el mismo puesto interno. Otro problema que había con, me acuerdo, otro, otro, que hay mejor dicho, no que había, que hay con LibreDT, desde el punto de vista administrativo, esto, no, esto a los usuarios no le afecta en nada, pero nosotros desde el punto de vista administrativo nos complica un poco ese trabajo, el tema de a quién se le cobra. Y eso también lo, lo, lo resolvimos en, en, en Batch Express, que ahí se puede facturar. Eh, a, a mí me gustó mucho cómo dejaste el registro del usuario. el registro Ese registro que yo encuentro que quedó bien, bien armadito. Que era, fue como un paso a paso, parece. Sí, es un paso a paso. Sí, van pidiendo la información del contribuyente, eh, la los datos de para, fa para facturación, entre otros datos, y fue todo es un paso a paso prácticamente. Bueno, la gracia de ese registro que al final quedó como una especie de wizard, como eso de... yo, yo, yo me acuerdo esto de, de Windows que era como siguiente, siguiente, siguiente, porque esa era como el, la idea al final, bueno, o, o cualquier instalador de cualquier programa en realidad, eh, hoy es un todo bastante amigable. Y de hecho, eso era lo que se buscaba, que fuera algo bastante amigable, que permitiera al usuario registrarse por su cuenta, registrar el emisor por su cuenta y empezar a usar el servicio, porque de hecho, si tú te registras en Bechexpress, eh, express no te cobra inmediatamente, o sea, Bich express eh, dentro del registro al final, la, la última parte te apuntas por los datos de facturación, te da la gracia porque tú puedes decir quiero que, que le cobren a mi emisor o quiero que le cobren a alguien más. Es alguien más porque nos pasa a veces, que de hecho pasa bastante más, más de una vez, es porque alguien más puede hacerse cargo del pago porque a veces se, se hacen cargo en los proveedores de software, o, o, o por ejemplo, en el caso de las notarías, tienen un, un, una, un software de caja y el que provee el software de caja es el que paga el servicio de VH Express. Y la ventaja de todo eso es que al final te permite probar VH Express sin tener que pagar, por un periodo de, eh, son como 6 o 7 días, no me acuerdo el número exacto, o 10 días, no me acuerdo el número exacto. Entonces, tú te registras en VH Express por tu cuenta, no, no tienes que pedir que nosotros te lo hagamos, Registras tu emisor y tienes 10 días para probar el software. Si después de esos 10 días quieres seguir usando, tienes que pagar un cobro que se te va a generar de manera automática, pero no es obligatorio. Y eso lo hizo posible todo este registro que tú armaste, ese que, que quedó bien, eh, bien bonito. Para no decir bien choro, pues eso va a sonar feo. <risa> <risa> quedó bien bonito porque eh, le pide a todo el usuario, llama que se realicen impuesto interno para validar que tenga la actividad económica, le lo coloca los datos... Ey, Creo que fue algo súper completo que no se había hecho antes y que de hecho en LibreT no existe. O sea, hoy día crear una cuenta en LibreT lo más fácil para los usuarios es que la hagamos nosotros porque no hay un, un, un wizard sencillo a menos que entre por el demo de LibreT, Pero. Sí, también la gracia de que eh, eh, un contribuyente también puede, puede utilizar a otro. Eh, no solamente un usuario puede manejar un solo contribuyente en Express. En, en el sentido de que si eh, hay un usuario principal, y otra persona también quiere emitir boletas de para este con para este contribuyente, el usuario principal puede autorizarlo y puede, todos sus usuarios, usuarios distintos, trabajar con un mismo contribuyente. Bueno, de hecho, ahí llegaste a otro tema importante, que es eh, el tema de los permisos. La forma en que se definieron los permisos en Batch Express eh, también se mejoró respecto a LibreT. O sea, no es como está en LibreT. Eh, y, y hoy día los usuarios incluso pueden definir sus propios permisos. Entonces, nosotros les le damos creo que tres, tres roles base, parece que son. Eh, le, le damos tres roles base que pueden que de, lo, de los usuarios que pueden autorizar, pero después pueden crear sus propios roles su propio role dependiendo de los permisos que necesiten. Y si eventualmente un usuario nos dijera, no, aquí quiero, eh, ¿cómo se llama? Dividir más aún los permisos, nosotros podríamos hacerlo. O sea, Se podría revisar eso en el, en, en, en el software y, y añadir más permisos todavía, que algo que nuevamente libre de, no se puede hacer. Aquí estoy criticando mucho a LibreT, pero lo que estoy tratando de explicar en el fondo es que en Batch Express tratamos de resolver todos esos problemitas sobre todo administrativos, que no son de misión, administrativos que teníamos en el librete. Sí. Yo creo que eso fue lo más grande. Solo como duda, porque yo creo que nunca te pregunté esto, pero tú, ¿qué experiencia tenías con boletas de honorario antes de eh, trabajar con Vecha Express? Antes de trabajar con Vecha Express, antes había emitido boletas de honorario por, por tanto de servicio puesto de interno. Es lo que yo, mi experiencia. No, no, no. Solo, he metido, solo he metido. Nunca había trabajado con boletas recibidas, nunca había visto nada. No, no, no, eso solamente y aparte sufrió cuando transportaba porque la opción, todo todo el proceso de llegar ahí era. Era una es que te hay que hacer como 20 clics para llegar al menú. Sí, sí. <risas> en creo que son como dos o eh, Sí, sí, eh, eh, es doloroso ese proceso. En, en, en mi caso, yo te llevaba... Bueno, yo en mi tableta honorario lo eché bastante más y había estado haciendo algo de Scrapping con el impuesto interno, pero otra historia por un, por un momento. Eh, a ver, eh, dentro de BH Express, y aquí está, te lo voy a, dejar a ti porque yo he hablaba mucho, eh, creo, eh, hay muchas ventajas. Tú acabas de decir, cuando suf sufrió cuando entraba en impuesto interno. Entonces, resume o cuéntanos, ¿cuáles son esas características que están en Batch Express, que no están en impuesto interno y que van a permitir que el usuario trabaje mucho más fácil? Bueno, existen varias, varias ventajas, son muchas. Eh, por ejemplo, existe una Misión Express, en donde solamente coloco el, colo, el monto y el servicio y nada más. No, ni receptor, nada, ni todo. Es rápido. Eh, eso es un, súper rápido para emitir. También existen las la acciones masivas para anular eh, boletas que. Ya no, no, sé, no por, por motivo ya no, no, no sean válidas. Eh, existe la opción de descargar de manera masiva los documentos. También existe la opción de descargar masivamente las paletas de honorario. De hecho, t -t todas esas opciones son cosas que al final habían estado pidiendo. Porque, eh, claro, si bien BH Express ya tenía cosas que impuestos no te permitía hacer, como por ejemplo codificar servicios, eh, que era una de las cosas que no, no se permitía, o la API, eh, Siempre se pedía, o los usuarios siempre preguntaban, pues bueno, ¿cómo lo hago masivo? ¿Cómo lo hago masivo? Y, y, y nosotros de flojo, o yo de flojo te decía, no, mira, si si quiere algo masivo, que lo integre con su propio software y yo que ocupe la, la API que para eso es. Claro, el problema es que muchos clientes no son programadores y necesitan cargar la puerta de manera masiva mediante un archivo. Sí. Y como dijiste, claro, ahí había una solución, que nuevamente de flojo usamos la misma idea que había en LibreDT, que era muy mala, en el sentido... Mala no porque, insisto, no porque no funcione, sino que desde el punto de vista de uso no es el mejor. Y se mejoró en Batch Express que de hecho lo que queremos hacer ahora es mover eso eventualmente a, a, a librete. Eh, pero claro, esa acción es masiva yo creo que fue el, lo, el cambio más importante. Y es nuevo, o sea, eso tiene menos de cuánto, cuánto eso, eso partió ahora en finales de septiembre, sí, creo. finales de septiembre ap ap aparecieron esas cosas. Eh, entonces son, son nuevitas y son bastante útiles, ayudan bastante la, a, a la emisión. Y, aparte, le muestra todo los problemas que pueden haber en la misión, o si se emite correctamente. Es súper sencillo. De hecho, eso quedó tan bueno que ya se me otro proyecto. Sí. Ahora, todo eso, en realidad, partió de lo que tú hiciste con BIMSER, me acuerdo. Toda como la idea de cómo hacer las cosas masivas. Sí, lo masivo empezó principalmente en este BIMSER, que era... Sí o sí, tenía que hacer cosas masivas por cómo se tratan las órdenes. Se armó, primero, la emisión masiva, el descargar PDF masivo, Después eso se tomó y se movió a Contafi, después de Contafi se movió a. a Merch claro. Claro, sí, sí, sí, sí, sí, me acuerdo. Sí, sí. es que al final, al final, como hemos dicho otra vez, creo, eh, en Contafi probamos todas las cosas antes de moverla al otros proyectos. Eh, tal como hemos dicho antes anterior, en no solo lo buscan personas con cierto perfil técnico de, de, de, de conocimiento, sino que también hay otros tipos de personas que utilizan Vertex Express. O sea, de hecho, el, el, el, el objetivo de la plataforma es para personas que son de segunda categoría. Incluso un poquito más complicado, porque al final, en una empresa, pensando en LibreTV, por ejemplo, puede que haya un área técnica que la que se encarga de las instalaciones. Pero cuando estábamos montando segunda categoría, nosotros estábamos pensando en contadores, abogados, por ejemplo, centros de estética, en el fondo personas naturales que prestan servicios en segunda categoría. Y ahí obviamente los perfiles no son técnicos. Entonces, por eso había que hacer una herramienta que fuera sencilla de usar, que fuera simple y que fuera amigable. Y más amigable que la página de impuesto interno, pero a su vez que tuviera más características que la página de impuesto interno. Entonces, claro, efectivamente el perfil que usa eh, o sea, o el usuario, mejor dicho, de BH Express son personas nat naturales que emiten boletas de donorarios por segunda categoría. Ahora también aparecieron ahora último las sociedades profesionales, que si bien tributan en primera categoría emiten boletas de honorario. Pero eso también es eh, otro caso, pero también está soportado por VHExpress. Ahora, estos usuarios muchas veces las preocupaciones que tienen también es: ok, el PSOE de BH Express, ¿Pero qué pasa con el impuesto interno? ¿Tengo que pedir algún permiso? ¿Pierdo el acceso? ¿Necesito alguna autorización especial de ello? Y ahí hay que explicarle un poquito cómo funciona Best Express para que entiendan cómo funciona con el impuesto interno. Sí, o sea, en realidad Best eh, Express está conectado directamente con, con el sistema de puerto interno, por lo que no se necesita ningún permiso en especial, solamente el, eh, llegar al acceso de, con el sistema de puerto interno. Eh, tampoco se necesita una, una certificación previa a, a, al uso de Best Express. Claro, ahí lo que pasa con... Otros sistemas de boletas de honorarios que tienen que pasar por todo un proceso de certificación, que la verdad yo desconozco cómo se hace, porque sé que es un proceso que se hace con estas casas de software. Eh, casas, no, no, casas de software no, no me acuerdo el nombre, pero hay un nombre que estos nombres raros que le dan a las cosas y un nombre que le da. Yo algunas pregunté, llamé por teléfono y me dijeron, no, eso no lo hacemos en el 2012. Ah, ya, ok, gracias. Entonces. Claro, pero eso es un proceso aparte que de, de hecho funciona muy similar a cómo funcionan los documentos tributarios, donde tú tienes que pedir folio y te autorizan un rango y tienes que tim, eh, timbrar, mandar los impuestos internos, lo, la boleta honorarias, etcétera. Pero ahí como dice tú la gracia es que te han directo. O sea, a ver, como pregunta, para que tú contestes, eh, si la boleta está emitida en BEC Express, ¿está en Impuesto Interno. Sí, yo creo que eso es lo más importante para pa, pa el cliente final, porque al final... Eh, lo que el cliente necesita es que la boleta que se emita sea válida y, y aquí en Beche Express se garantiza eso porque cada boleta que se entrega si se entrega es porque está en el poder interno si no, no se entrega sí, no solo eso. si también la boleta se emitió en el servicio de interno también se puede ver desde Beche Express ¿Qué eso es eso con la sincronización con la sincronización ¿cómo funciona eso? ¿a grandes rasgo? bueno, esa sincronización eh, funciona eh, una vez al día eh, no recuerdo si es a las en la noche, en es la noche. Vez, sí en la cuando noche se, cuando se hace eso y se obtiene todas las boletas del, del contribuyente que no están en, en en Batch Express, o sea, que, que, se salgan, que se emitieron en la plataforma o en algún otro sistema. De hecho, ahí le sale al usuario un como icono un, un así como de sincronizado. Exacto. Claro, que significa que esa boleta no se emitió en Batch Express, sino que venía desde Impuesto Interno. Sí, pero eso le da la, la, la idea de que cuál se emitió en Batch Express y cuál se emitió en el Servicio de Interno. No, y además que eso también le sirve por un tema de reportería, porque al final, otro problema de Impuesto Interno, aparte de la emisión, es que no te ningún reporte más allá de un resumen. Sí. Pero no te traigo un reporte, por ejemplo, de boletas diarias, de montos emitidos diarios, de eh, si algún día tuviste algún PIC. Eso, eso sí. no te lo dicen en impuesto interno. Eso es VHP si, si, no, si no va a estar en el dashboard principal. Sí, en el, en el, el dashboard ¿sabes? principal tú puedes ver toda esa información. Y por eso es bueno también tener esa boleta sincronizada, por si acaso se emitió alguna. En impuesto interno, porque por X motivo, y aquí está la gracia, que si por X motivo cualquier cosa no puedes emitir la boleta en Express, te vas a impuesto interno, la emite ahí y después se sincroniza. Sí. O sea, es que nada, eso no, no debiese pasar ni pasa, pero... Está esa, está, está, está esa medida, pero como tú bien dijiste, no se pierde el acceso a la página de depósito interno no, nunca. O sea, va a poder seguir emitiendo boletas de honorario ahí, si tú quieres. También sí si se emite a través del API también. O sea, ¿se queda en PHP. Ah, claro. También queda sincronizada en bueno, de hecho no, no hablamos no mucho de eso, pero sí, efectivamente PHP tiene una API que te permite a ti emitir boletas de honorario mediante esa API y es mucho, eh, o, o mejor dicho, muy útil para los casos que tienen eh, software. Como por ejemplo los clientes que tenemos que son notarías, tienen su sistema de caja, se conectan. De hecho, estábamos hablando hace poco con un cliente nuevo y justamente quería eso, o sea, necesitaba Express porque ya tenía su software de caja de la notaría, pero era un caos de la emisión de los boletas de honorario y necesitaba automatizarlo. Sí, también hay clientes que tienen cobros frecuentes, que también quieren una emisión de boletas de honorario y eso también lo pueden hacer de BIMYSEL, pueden integrar, por ejemplo, Revenue con BIMYSEL y Express y hacer los cobros de manera frecuente. Ya que no estamos yendo para otro lado, pero está muy buena esa, se me olvidó eso también. Claro que eso era lo que nosotros alguna vez quisimos resolver con era agregar un sistema de cobro recurrente en Betch Express. Sí. Pero al final, cuando descubrimos Revenue, dijimos, bueno, ahí está hecho, en realidad. Y como se hizo la integración con MilMerch 6, como dices tú, está, está resuelto. Entonces, hoy día, si alguien quiere cobro recurrente con Betch Express, por ejemplo, un contador. Un contador que cobra todos los meses lo mismo a su link, y creo, Y encima Revenue permite cobrar creo que en pesos y en UF. Sí. Entonces, eh, que cobra todos los meses lo mismo puede tener Revenue Betis Express, conectarlo con set, ya sea la boleta de honorario de sus clientes automática y a través de revenue correo automáticamente recibir los pagos. O sea, voy a manejar todo el proceso de cobranza automatizado. No, esa, esa, esa opción es tan buena. Eh, no sé por qué yo no usaría Betis Express. A ver, motivos para no usar Betis Express, Porque emito muy poquitas boletas. O sea, yo creo que si ya emite una cantidad... Que te quita tiempo. Nosotros siempre hablamos de unas tres boletas al día, pero en realidad podría ser un poquito más. Un contador, por ejemplo, le serviría muy útil. Alguien que emite, como decías tú recién, eh, muchas en, en un puro periodo, eh, le serviría mucho. Ahora, claro, si prestas una asesoría mensual, no vas a estar usando HXPREP. Sí. Probablemente ahí no. Pero para todos los demás casos, te sirve. Sí, no, no tiene desventaja, no le vale, veo. No, y, y, y además que el costo-beneficio creo que anda bastante bien. Sí. Eso. Eh, ¿Alguna otra cosa que agregar? Eh, no, no yeah. creo que BechExpress habla por sí solo. <risa> Pruébenlo, <Pruebenlo, risa> regístrense. Recuerden, bechexpress.cl, se registran, registran su emisor y pueden probar el servicio, si no me equivoco, por unos 10 días. Les va a llegar un cobro igual, probablemente, al día siguiente de que se registren, pero no es obligatorio pagarlo no en ningún caso como los co la mayoría de los cobros de nosotros, solamente si quieres seguir usando el servicio. Ahora, como dijimos con Nicolás, no hay motivo por el cual no quieras seguir usando. Eh, recuerda estamos haciendo esto, eh, est estas variaciones a los podcasts eh, no, eh, nos queda al menos uno con el Nico todavía que es el que de Contafi eh, para antes cerrar esta primera temporada de podcast así que si te interesa saber sobre Contafi saber más de las cosas que ha hecho Nicolás acá en la empresa eh, suscribirte al canal de YouTube eh, o síguenos en Spotify y nos vemos en el siguiente podcast